¡Buenos días! Buongiorno a Tutti! Tanto tiempo que no, no tiraba videos, no, no, ponía, no ponía videos afuera por el tiempo pero estamos superando la pequeña dificultad no son excusas para no hacer ninguna actividad física lo sé que el tiempo acá no ayuda mucho, un poquito gris, pero como estoy aquí en Italia, Milano, eh, estamos en invierno yo me levanto temprano y veo, o sea, veo todo, todo oscuro, veo que veo que cae lluvia. Yo dije, no, no me levanto. Pero no, tú no te puedes parar por ninguna dificultad. Tú eres un guerrero. Bueno, el día de hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño test de resistencia. Voy a ver, voy a probar tu resistencia de, de, de, de pierna. ¿Cuánto dura este test? Te puede durar 3 minutos, 4 minutos. 5 minutos en qué consiste el test? el test consiste en sentarnos en esta posición a 90 tranquilos estamos así todo lo que tú puedes yo voy a probar al menos estar al menos 5, 6, 7 minutos veamos a ver si soy capaz una cosa es hablar y otra cosa es hacerlo ok prepárate prepárate que lo vamos a hacer este, este pequeño test de, de fuerza de resistencia de tus piernas eh, ¿Cómo está? No podemos. Tenemos que dar el máximo. Mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. Tres minutos. Yo trataré de hacer cuatro. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a movernos un poquito los brazos, las piernas. Ok, prepárate. Adesso si organizo la cámara, la pongo más cerca. Así me puedes mirar cómo hago el ejercicio. ¿Cómo estoy aquí? en la resistencia tranquilo aquí estoy en la pared de un castillo castillo, castillo de forcesto de Milano ok, perfecto vamos a iniciar, vamos a iniciar voy a meter mi cronómetro, a ver cuánto cuánto hago inicio, inicio, oiga meto mi cronómetro aquí, lo dejo acá tranquilo, sentadito aquí me concentro habrá un momento donde la tu, tu pierna empieza como a, a temblar pero es normal, estás tranquilo, relajado, eh, eh, respira profundo, piensa positivo, piensa que, que ya se acabó el año y te si has entrenado bien, ahora en diciembre yo te doy la posibilidad de comer todo lo que tú quieras, si has entrenado bien, yo te doy la posibilidad, puedes comer eh, ¿Qué puedes comer? Puedes comer buñuelo, eh, eh, pollo, jamón, rizo, pasta. Puedes comer todo lo que tú quieras. Ok, guarda, ya empiezan a tremar un poquito las, las piernas, pero es normal. Eh. Eh, les recuerdo, este test es, es muy individual. Eh. Puedes, puede ser que yo haga dos minutos, <ríe> puede ser que tú hagas cinco. Eso es con cada uno de un entrenamiento. Así vas a ver cómo eh, la resistencia, cuánto, cuánto tú puedes con, con tus piernas. Solamente concéntrate, concéntrate. Ya empieza eso a, a, a sentirse un poquito el cansancio. No hay ningún problema. Aquí tenemos un minuto y 20 segundos. Respiro profundo, me concentro. Yo hablo, hablo, hablo. Y así me calzo de más. No importa que tú dures 2, 3, 4 minutos, uno. Lo importante es mejorar tu resistencia de, de las piernas. Oiga, yo estoy un poquito mal, mal, mal. Debo mejorar. Un minuto y 50 Trataré de hacer al menos 3 minutos. 3 minutos. Dame tu fuerza, pegazo. Dame tu fuerza, Pegaso. Mire, estoy derechito, no hago trampa. No hago trampa. No importa que dure, dure un minuto, tres minutos. Ya empiezan las gambas a tremar, mira. Acá. Ya empiezan las gambas. <ríe> ya empiezan las gambas a moverse. Pues en las manos abajo, cruzadas como tú quieras. Vamos, vamos. Voy a hacer tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres, tres, dos y dos y medio. Dos y medio. Vamos Pablo. Vamos tú, Carlos. María, la señora Patricia, todos, todos en casa, todos en casa, Marcos, dale Marcos, dale Marcos, Manuel, yo saludo a toda la gente que me guarda de todo el mundo, no solo Italia, México, Colombia, Brasil, 10, 10 segundos, 10 segundos, 10, ya, me, ya se me mueven las piernas, no puedo más, no puedo más, vamos, vamos. Oh, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ah, tres minutos ah, Pablo Tiene que entrenar mal la pierna Poca resistencia El frío El frío no me da El frío no me da, no me da buena energía La próxima vez voy a hacer al menos cinco ¿Tú cuánto has hecho? Continúa Si todavía no te, no te has inscrito A mis canales, escríbete ahora De corazón Pablo, resistencia de pierna, vaya, oiga, esto se siente, se siente, se siente las piernas, se siente.